Saludos, y esta vez obviamente les estoy saludando desde un lugar diferente, internamente por lo menos. Y esta conferencia será la primera que comparto aquí con ustedes eh, después del gran cambio que acabo de vivir. Y hacer un cambio de vida de este índole de haber estado con un camino, una modalidad de vivir el camino, un rol, una identidad clara. Y después ya hacer este cambio, para mí ha implicado mucha reflexión sobre el rol de la seguridad en el camino espiritual y también la toma de riesgos. Y quisiera compartir algunas reflexiones que a mí me han ayudado en navegar este tiempo de cambio y, y creo que para ubicarnos este tema de necesitar seguridad y al mismo tiempo, necesitar estar tomando riesgos para crecer, no solo es algo relevante en el camino espiritual, en toda la vida. Estamos, los seres humanos, moramos entre estas dos necesidades. Los seres humanos llegamos a dominar el planeta porque sabemos manejar amenazas, y también identificar y aprovechar oportunidades. Y los dos están ubicándonos en este territorio de, de, de dónde consigo seguridad, que, que necesitamos. Y también de dónde sacamos lo que se necesita para tomar los riesgos. Y si pensamos como desde esta óptica de la evolución, podemos ver que la vida y el mundo está lleno de lo que podemos identificar como una amenaza y como oportunidades. ¿no? Y si queremos perseguir las oportunidades, necesitamos cierta libertad de amenazas. Si estamos bajo asalto, si tenemos amenazas, graves, inmediatas en nuestro alrededor no vamos a estar en condiciones realmente de explorar nuevas oportunidades para crecer, etc. ¿no? Y esto es un, en un nivel muy elemental. Si, si estamos, aquí tenemos a alguien guiando una meditación y queremos explorar esta oportunidad de crecer y descubrir nuevas habilidades y desarrollar nuevas capacidades. Y es una oportunidad. Pero aquí frente a nosotros tenemos un alacrán o un lobo, o un jaguar, o una, un serpiente venenoso. Pues primero hay que atender la amenaza. ¿no? Y esta necesidad de, de bajar cierto nivel de amenaza para tener el espacio y libertad para explorar oportunidades explica mucho de nuestra tendencia de fijarnos en las cosas malas que nos pueden amenazar ¿no? las noticias como esto malo, esto malo porque necesitamos tener cierto nivel de libertad o tranquilidad o seguridad frente a lo que para nosotros nos pone en, en peligro. ¿Mm? Y cuando nosotros dentro del, del desarrollo de nuestra capacidad de navegar la vida, estamos continuamente en un juego que quizás ni identificamos de poder poner cosas que posiblemente serían amenazas o complicadas o necesitan mucha atención, ponerlo como solucionarlos para que no tenemos que estar ahí fijados. ¿No? Y podemos identificar dentro, estar como totalmente tranquilo, que todo aquí tenemos. Seguridad perfecta, todo está bien, estamos en un lugar muy tranquilo, protegido, nos sentimos completamente seguros. Entre esto y estar poniendo atención a algo. Queriendo realmente atender algo. Y estar en un, un estado no exactamente alerta, pero sí de estar alertos. ¿no? O sea, oportunidades, amenazas, o solo a, a la situación que tenemos. Y este estado de, de poner atención, de estar realmente alertos y presentes, es favorable. Si, si vivimos todos dormidos, no tengo que prestar atención a nada, si me siento súper seguro, ya es para dormir en cierto sentido, ¿no? Un camino espiritual es para despertar. Pero, si pasamos en este, este espectro entre seguridad, alerta, que puede estar dentro de seguridad, un estado donde nos sentimos seguros, pero estamos muy atentos, podemos ir pasando donde salimos de un estado de seguridad, nos ponemos inseguros y posiblemente llegamos a un estado de ansiedad. ¿no? Y esto es el territorio en lo que vivimos, ¿no? moviéndonos en este espectro. Necesitamos abrirnos a cambios, porque todo está cambiando. Cerrarnos a cambios es estancar. Y es también a veces negar la realidad que las cosas están cambiando. Y nosotros, por lo tanto, también necesitamos estarnos actualizando, o por lo menos tomando en cuenta para responder a nuevas condiciones. Así que ¿no? estar abierta y dispuesta a cambios es lo que nos permite crecer en la vida y también definitivamente en el camino espiritual. Y también, sobre todo en un camino espiritual, necesitamos estar dispuestos a hacer preguntas serias a las cuales desconocemos la respuesta. ¿Mm? Y incluso en un camino espiritual, si llegamos a un punto en que empezamos a pensar que no, aquí en este sistema en que yo, como estoy practicando, todo está como resuelto, todo está asentado, todo está contestado, yo nada más necesito mantenerme entre las líneas, habremos salido muy lejos de lo que el Buda mismo propone. Cuando decía una y otra vez, no siguen mis enseñanzas porque yo los dije. Investiguen cada quien por sí mismo o mismo. El proceso de descubrir es el proceso de despertar. El proceso de despertar y liberarnos no es usar un guión, no es seguir una receta. Cada ser es totalmente único y las condiciones en las que estamos practicando nunca se repiten. Y por lo tanto, necesitamos estar atentos a cómo aplicarlo y tomar en nuestras manos nuestro propio camino. ¿No? Solo uno mismo lo puede caminar. Y no se trata de, de, de, de que alguien nos diga, pon tu pie aquí, ahora, ya ahora, allá. ¿No? Sino este, este proceso de yo camino yo voy a aprender del camino, yo voy a ver que funciona. Esto es lo que hace que estamos siguiendo en los pasos del Buda, pero no, no siendo como, como, como títeres cuyos pasos repiten lo que hizo, sino nosotros ver qué es despertar en nuestra propia situación. ¿No? Y aquí en la situación donde estamos viviendo, vivimos en un mundo donde muchos de los factores que podrían brindarnos una seguridad básica necesaria para desocupar espacio mental y enfocarnos en procesos de descubrimiento espiritual, mucha de esta seguridad está puesta en condición por el momento que estamos viviendo. Y aquí estamos entrando a ver en, en qué confiamos, de dónde tomamos seguridad. ¿no? Y si miramos en cuanto a nuestros recursos cerebrales, muchas veces lo que estamos haciendo en la vida es, la primera vez que hacemos algo lo hacemos muy atento porque no estamos seguros exactamente cómo se hace, la ruta de tu casa para el trabajo, si es nuevo trabajo y, y nunca has tomado esta ruta antes, nunca has llegado. Llegas con, con mucha atención, muy presente. Y estás, por lo tanto, ocupando recursos cerebrales para tomar la ruta. Una vez has tomado esta ruta cien veces, tu cerebro, feliz de la vida, de desocupar estos recursos, ya lo ponen hábito, en rutina, en algo que, que pasa al fondo de la atención. ¿No? Por esto en otros momentos, esto me ha pasado varias veces en la vida, que tanto tienes como un sendero ahí en el cerebro que sales de la casa y llegas allá que a veces no quieres llegar allá y de repente te, te encuentras pensando que hay que salir en esta este estación o o tomar una salida y, no, no, no, no, no, no, esto no es. Porque desocupaste el espacio mental y ahí pasas tu viaje al trabajo, no planeando lo que vas a cocinar o repitiendo los argumentos que tuviste con, con alguien o fantaseando sobre la vacación o lo que fuera. Y así el cerebro va desocupando recursos para poder prestar atención a oportunidades, a procesar otras cosas. Y en esta conversión a lo habitual, a lo, a lo rutinario, empezamos a sentir cierta seguridad en saber movernos. ¿Mm? Y también tomamos seguridad socialmente de saber dónde ubicarnos en las situaciones, no dónde me posiciono. Cuando entramos a una reunión, somos expertas sin estar titulados en leer. ¿no? ¿Quién es la persona? ¿Quién es el alfa ahí dictando? ¿Quién ¿no? detrás de quién me podría poner o frente a quién me debo de poner o o, o ¿Dónde sería mi lugar para que la gente no me mira como tú? ¿Por qué te pones ahí? No? Incluso, ¿dónde sentarnos en la mesa en diferentes reuniones? Podemos, esto puede estar en juego. ¿no? Y aquí entra clase social, muy inconscientemente, entre la comunidad a la que pertenecemos, entre género, entre nivel de educación, entre, entran muchos factores que sabemos leer así ¿no? y para mí el proceso de, de ahora vestirme de, de algo nuevo ha sido todo un, una reflexión de que ¿no? yo llevo 24 años sin pensar cómo vestirme y recuerdo al hacerme moja era qué alivio nunca voy a tener que pensar o okay, que en ¿con quién voy a estar?, ¿en qué reuniones?, ¿qué son las actividades para el día de hoy para encontrar algo que iba más o menos funcionar en todas esas condiciones? Ya, tuve todo esto resuelto. Y ahora otra vez, ok, por, yo sé que con la ropa uno comunica donde, quién uno es, dónde ubicarme. Soy extravagante y medio alternativa, soy conservador, no voy a hacer ningún ruido, no no, no, no temen que yo voy a ser provocativo o controversial. Cómo nos vestimos está ¿no? expresando muchas cosas. ¿Mm? Y para mí, ¿ok? okay. Y parte de, de este viaje mío que estoy tomando es tener que yo pensar, ¿ok? ¿Quién soy? ¿No? Y dónde me ubico. Y estoy en este momento todavía en esta fase de no querer decidir o, o, o como precisar esto, querer tener posibilidades. Pero yo sé que moviendo en la sociedad para otros y para uno da cierta seguridad saber dónde, dónde insertarse en el orden y en no, las, lo, las agrupaciones sociales. Está, ¿Reconocen de lo que hablo? Y toda, toda esta seguridad tomamos de las estructuras sociales. Aunque no nos guste el lugar donde tenemos que insertarnos o donde nos tienen insertados. Esto nos puede hacer ruido, podemos sentir no, no a gusto. Pero no es una negociación nueva cada vez que estamos para ver. O igual, conscientemente queremos negociar ¿no? todos estos posicionamientos. Pero podemos identificar un poquito si, si estamos en una situación donde no sabemos ubicar a alguien. Y ahí género es una... ¿no? un lugar, una identidad social que usamos muchísimo. Le damos muchísimo significado para saber dónde ubicar la persona, cómo relacionarnos, cuáles son las expectativas. Y género, roles de género, básicamente es, es una caja de expectativas que pasamos a la persona frente a quien estamos manifestando una expresión de género y se nota para alguien que no tiene el tema de género muy trabajado uno si uno es muy honesta honesto uno puede notar cuando estás con alguien donde el, la identidad de género no, no, no te es claro ¿No? como y uh, a mí me ha pasado muchas veces porque cabeza rasurada y falda, ¿no? Y muchas veces, sobre todo niños, como, o escuchas como te, te miran como un poquito sacudidos y les haces, les escuchas preguntándole a la mamá o al papá, ¡Mamá, es niña o niño! niño? <ríe> varias veces, ¿no? Y no solo con las monjas, con alguien que, que, que, cuya identidad no, es, no, no, no está interesado en este juego de manifestar una identidad binaria clara y ya resuelta. ¿no? En las personas que quieren tener esta seguridad social al saber ubicar las personas y saber posicionarte una identidad no muy definida, puede generar algo de inseguridad, ¿cierto? ¿No? Y si tomamos de las estructuras sociales, y esto es en grande, en pequeña escala, las estructuras sociales que hay ahora están siendo profundamente cuestionados en su eficacia, de responder a la situación mundial que tenemos. Hemos vivido en cierto paradigma donde ¿no? hay algunos que pueden explotar a los demás y nosotros los seres humanos estamos entre los algunos que hemos explotado todo el planeta. Tenemos una situación de crisis climático, crisis ambiental que realmente la respuesta que tenemos con los sistemas que tenemos no está funcionando. ¿no? Estructuras patriarcales están siendo profundamente cuestionadas y quizás todo esto tiene, tiene que cambiar, ¿no? Quizás. Todo esto tiene que cambiar, pero al cambiarlo fácilmente entramos, salimos y nos damos cuenta que no nos gustó, quizás, pero sí brinda cierta seguridad. Hay ciertas cosas que uno no tiene que estar continuamente pensando, negociando, como con esta incertidumbre de cómo va a ser. Todo está ya como convertido en ruido de fondo. Y ahora, otra vez, con todo esto, y lo vivimos en la pandemia, toda la ansiedad de estar en una situación... Oh, muy grande, peligrosa, desconocida, esta fase donde no, no se supo cómo se contagia, cómo protegernos, qué va a pasar y vivimos en ansiedad. ¿no? Este, este espectro de salir de seguridad y pasar de, de la zona de crecimiento y llegar a la zona de ansiedad y ahí esto no es un lugar para actuar proactivamente y constructivamente. Para afrontar las situaciones. Y en todo esto, ¿con qué nos confronta esta, este juego entre seguridad y riesgos? ¿no? Pasando de riesgos a amenazas, pero queremos estar entre estas dos porque riesgos ¿no? y oportunidades van juntos. Una oportunidad es algo donde tú no tienes una garantía cómo va a salir, pero tomas la oportunidad para descubrir este elemento muy, muy profundamente humano que es la curiosidad, ¿no? que ha sido el factor que nos ha permitido saber volar, ¿no? saber desarrollar muchas, muchas capacidades que no tuvimos antes. A ver, ¿podría? Yo no sé, de haber. Oh, ¿Qué es esto? ¿Qué es esta flor? ¿Será comestible? ¿Mm? Y ahí tenemos todas las comidas ricas que tuvimos que apostar, arriesgar para ¿no? comprobar. Algún ser humano ¿no? tuvo que ser el primero en probar algo que ahora luego se sabe que no, los aceites sí se comen, pero no así del árbol, hay que hacer algo. Alguien hizo por curiosidad, por experimentos, por riesgos. ¿Mm? Pero dentro de todo, ¿qué es que no nos restringe? ¿Qué es que nos mantiene en una zona de confort donde ya no estamos creciendo? ¿Mm? Y parte de esto es nuestra vulner la vulnerabilidad. ¿no? La interdependencia quiere decir que dependemos de las condiciones en las que nos encontramos. Las condiciones también dependen de nosotros. Es interdependencia. Pero por interconexión quiere decir que Estamos expuestos a influencias, a impactos, a situaciones y si nosotros no sabemos vivir nuestra vulnerabilidad, no vamos a poder amar, porque amar nos lleva a este territorio de, de abrirnos, de exponernos, de estar dispuestos a ser vulnerables. ¿no? Y para tomar estos riesgos, el riesgo de amar, el riesgo de crecer, el riesgo de abrir nuevo, nuevos capítulos, necesitamos cierto contexto de seguridad. Si estamos totalmente inseguros, el mover hacia esto nos lleva hacia ansiedad. Y una seguridad básica es una necesidad humana básica. Y para tomar los riesgos en el camino espiritual donde uno de repente dice, yo no yo no puedo tomar todas las etiquetas e identidades que he armado por yo. ¿No? Yo no puedo decir que ser esto quiere decir ya sé todo lo que hay de mí. Porque todos los seres humanos somos infinitamente grandes internamente y nuestro potencial es infinito. Y limitarnos a un solo rol, a una sola etiqueta o identidad es limitarnos y es cegarnos a la totalidad de lo que somos que en esta perspectiva de la interconexión o interdependencia de lo que uno es, aparca todo, en un sentido importante. Y decir yo soy esto y no soy nada más, nos limita. Pero para ir abriéndonos a ser algo más de lo que pensamos que éramos, nos pone en esta zona de inseguridad. Porque todo este proyecto de cuestionar el yo y desmantelar ¿no? las estructuras que nos ilimitan y la identidad o la orientación autocentrada y abrirnos sí implica quitar capas de armadura de estructura a que nos afianzamos para saber quiénes somos y, y dónde ubicarnos en las situaciones. Y sí da miedo, porque no sabemos quién seremos. Y saber quiénes somos es algo que, que da seguridad. ¿no? Y hay muchas cosas dentro del camino espiritual y en la vida que puede hacer que, que nuestra sensación de vulnerabilidad requiere atención antes de entrar en procesos de desmantelarnos y cuestionar quiénes somos. Nuestra situación social nos puede hacer vulnerables. Podemos estar en una situación económica precaria. ¿Mm? Podemos estar vulnerables a discriminación seria por orientación sexual, por género, por racismo, por clasismo y por muchas otras formas de opresión social. Y esta es una realidad con la cual una gran parte de la humanidad vive. Y pretender que, ah, estas cosas no son relevantes porque al conectar con nuestra vulnerabilidad y abrirnos con amor incondicional, esto es negar la realidad, ¿no? Si una adolescente está en peligro, a atravesar la ruta desde la casa para su trabajo está en peligro de secuestro o violencia, es una realidad que no se puede negar. ¿no? Y negarlo hace que el camino que uno está proponiendo realmente es, una cam es un camino dirigido a las personas ...que no, no tienen estas formas de vulnerabilidad social o económica. ¿No? Y si, con, si miramos en ciertos momentos de la historia de la difusión del budismo en el mundo... ...han habido lugares y momentos y cada quien puede ver su contexto en lo que... ...como hablaba más a los ricos, a los con cierto estatus social... ¿no? porque estaba negando ciertas formas de vulnerabilidad. Y al mismo tiempo, si miramos cómo, dónde es el lugar dentro del budismo, dentro del Dharma, donde realmente se está intentando atender la necesidad de seguridad y construir esta, este, ¿no? este recipiente seguro para poder tomar fuerza y poder practicar, se maneja a través del concepto fundamental en todas las formas del budismo y esto es el concepto de refugio. La idea de que uno entra necesitando refugio y que lo que se encuentra dentro del camino espiritual es un refugio. ¿No? Y aquí es algo que yo creo que es, merece realmente una atención como fresca. Las enseñanzas sobre refugio nos, nos indican todos necesitamos seguridad y hemos estado buscando seguridad ¿no? en lugares no confiables. Buscar seguridad en dinero no es una seguridad realmente duradera. Y al mismo tiempo hay que reconocer que estar completamente en la calle y sin recursos tampoco es algo que se soluciona y se genera todas las condiciones perfectas y refugio perfecto sin mirar la realidad de la situación. Pero que poner aquí en el centro la necesidad de refugio como una condición para estar Haciendo el trabajo interno ¿no? de, re, de cuestionamiento profundo para que haya una transformación que es el proceso de despertar que ¿no? necesitamos construir o encontrar o identificar una seguridad real. Y aquí tenemos como realmente una buena pregunta, entonces aquí llegando al budismo quienes llegaron y, y buscan budismo como refugio o quienes están tomando como inspiración e ideas o quizás prácticas del budismo ¿no? ¿dónde aquí se, se, se pretende estar construyendo refugio? ¿No? y se dice que tomamos refugio en el Buda en el Dharma y la Sangha y el Buda en lo que estamos tomando refugio, no es una persona viva con quien vamos a interactuar. Pero existe Buda que fundó el budismo, bueno, él dejó las enseñanzas que se ¿no? sistematizaron e instit institucionalizaron como el budismo, pero las enseñanzas del Buda que dejó son una, es, se llama el Dharma, y esto es en que se, se dice que se, se construye refugio, que nos refugiamos en las enseñanzas. El Buda como refugio sería como un, un referente en que podemos confiar. Y si hablamos de sangha que es comunidad, entonces... ¿En qué sentido la comunidad nos puede brindar refugio? Y después, dentro del budismo Vajrayana, que es el vertiente, un vertiente que se practica en el budismo tibetano, también se habla de refugio en el Guru, o en el Lama, en el maestro humano. Y ahí es donde sí necesitamos como mirar ¿De qué se trata? Muy pronto se convierte en ah, el, el, la persona, el ser humano que uno está tomando como guru ulama es infalible y por lo tanto podemos confiar en él o ella, normalmente él, ¿no? Y aquí realmente a sentar los pies en la tierra los seres humanos no no son infalibles. No hay un solo ser humano infalible. Esto... No somos así los seres humanos. ¿no? Y entonces, ¿cuál es... ¿Dónde estamos encontrando una seguridad? Para sentir que si yo tomo en serio la, la propuesta de mirarme, ¿no? plenamente y ver quién soy sin estar acudiendo a todas las normas y todas las estructuras y todas las etiquetas, sino querer ver, verme realmente, ¿Mm? con el permiso de, de descubrir lo que haya y con el anhelo de, de tocar, entrar en contacto con la realidad tal como es, más allá de las ideas más allá, ¿no? de, de, de las palabras. No está no esta meta muy atrevida en un camino de despertar. ¿no? ¿Qué es la seguridad interna que uno necesita para hacer esto y de dónde viene esta seguridad? ¿no? Y diferentes vertientes del budismo dicen entre las posibles fuentes de refugio, diferentes vertientes identifican diferentes fuentes de refugio como final, lo, lo, en que realmente confiamos. Hay muchas vertientes donde dicen, son las enseñanzas, y sobre todo son las enseñanzas, son los resultados de tú explorar las enseñanzas personalmente por tu cuenta internamente. Lo que tú descubres, lo que tú construyes internamente en esto, tienes tu fuente de seguridad. ¿no? Y ahí tenemos el Buda diciéndonos, no tomas esto por cierto porque lo digo. Tú necesitas comprobarlo, necesitas cuestionarlo, necesitas Ponerlo a prueba. Necesitas aplicarlo a tus circunstancias, a tu mente, a tu corazón, y ver si es cierto o no. Nadie más nos puede decir cómo es nuestro propio corazón. Nadie más nos puede decir quién somos. Es algo que solo se descubre desde adentro. ¿Mm? acompañados, inspirados, tomando referentes, aprovechando de los errores y ensayo, prueba y error de otros, pero uno mismo haciendo el experimento, tomando los riesgos. ¿De dónde viene la seguridad para hacerlo? ¿No? Si contemplamos que la fuente real de seguridad ¿Viene de alguna forma de lo que descubrimos o construimos internamente a través de las enseñanzas? Quizás la seguridad viene de tener un propósito claro. No estarnos continuamente teniendo que reorientar en la vida y, y repensar qué estamos haciendo y, y cayendo en un sin sentir, sino saber más o menos, ¿no?, hacia qué vamos, y que el propósito sea apto, la magnitud de lo que es tener conciencia, tener alma, tener espíritu, tener la capacidad de experimentar, tener mente y corazón, tener un propósito claro, da cierta seguridad y también sentir que lo que uno está haciendo tiene sentido da cierta seguridad pero también por nuestra naturaleza encontramos mucha seguridad en sentirnos conectados profundamente conectados y si tomamos como nuestra propia experiencia en la vida para encontrar los momentos de una seguridad más profunda. Muchas veces es cuando sentimos, nos sentimos acobijados. Quizás momentos de niños cuando estábamos abrazados o, o en la falda o pegado, pegadas a a nuestra mamá, o nuestro papá, o un, ¿no? un familiar que, que, que nos amaba, que nos veía. ¿no? Que sentía una conexión con nosotros y la manifestaba en su conducta. ¿no? Esta sensación de conexión brinda profunda seguridad. Y nosotros todos tenemos la capacidad de generar esta seguridad, de generar esta conexión profunda, porque tenemos la capacidad de amar. Y tenemos la capacidad de ser amados, de recibir amor de otros. Y si estamos buscando de dónde... Construir o encontrar seguridad en la vida, la experiencia de amar o de recibir amor, requiere riesgo, requiere abrirnos y brinda una profunda seguridad. ¿Mm? Y en una manera de vivir el camino budista se dice que el amor que tenemos de cualquier ser, humano, animal, humano o no humano, el amor que recibimos es el amor del Buda O podemos decir, es un amor divino. Detrás de la personalidad, detrás de todas la, toda la complejidad del modo de expresar amor que tenemos, detrás de todo esto, ¿no? amor es amor y es conexión profunda y, y aquí estamos entrando en contacto con la naturaleza luminosa que tenemos y que podemos decir es sagrado ¿Mm? y en este sentido ¿no? un camino espiritual que tiene ¿no? El, la capacidad de amar a su centro como fuente de seguridad y también como fuente de la conexión que nos permite crecer y abrirnos, está ofreciendo un tipo de, de, de pilar a que afianzarnos. Tanto en los momentos cuando las estructuras sociales parecen tambaleados o por derrumbarse, que el ecosistema mismo está en crisis. ¿A qué afianzarnos? ¿A qué, ¿no? ¿A qué orientarnos? Ahí tenemos una opción. Y esta seguridad, dentro de un camino espiritual, podemos ubicar o identificar de diferentes formas. Y al mismo tiempo, cuando estamos construyendo y explorando algo, de reconocer que también tiene el lado de sombra, ¿no? donde entramos, y esto incluso, ¿no? que con la idea de tomar refugio en el Buda, y tomar refugio en los maestros, que como tomamos como refugiarnos en seres humanos específicos, ¿no? que da ecos, a la necesidad de seguridad o protección que tuvimos en la niñez. Nos hace confrontar nuestra vulnerabilidad, ¿no? porque si sí, un camino espiritual donde uno se está haciendo vulnerable tiene futuro. Un camino religioso o espiritual donde no somos vulnerables, ya estamos todo bien, todo protegido, no, esto... Difícilmente realmente nos permite crecer y difícilmente va a ser realmente saludable. ¿No? Y esta necesidad que tenemos de sentirnos amados es real y auténtico. Pero en muchos momentos este lado de sombra hace que en lo, lo, las estructuras religiosas ¿no? empezamos a construir las, todas las estructuras alrededor de figuras paternas que nos van a proteger, que son poderosas, que nos van a brindar protección y nos van a dar lo que necesitamos para, ¿no? para crecer. Y, y empezamos, quizás inconscientemente, pero empezamos ahí buscando una conexión segura, una figura segura. Una figura paterna mucho mejor que las figuras paternas que tuvimos, porque las que tuvimos eran seres humanos ¿no? y falibles. Y por lo mucho que nos amaron, también ¿no? nos descuidaron, porque ¿no? el ser humano se distrae, el ser humano tiene sus propias necesidades, falta sabiduría, tiene sus propias emociones. Y no es, no está, no, no es un evento hecho para ser figura perfecta paterna. Y aún si fuera, en algún momento nosotros necesitamos madurar y salir desde, desde bajo esta fuente de protección. ¿no? Y en la psicología ¿no? En formas, esto en, en, con el lenguaje budista no cabe mucho, pero se puede hablar de apego, apego seguro, donde el lazo que tenemos nos permite sentirnos seguros. ¿Mm? Y muchos quedamos después de la niñez con una inseguridad en nuestras relaciones básicas. ¿Mm? De, ter, de haber tenido ¿no? madres, padres o cuidadores falibles ¿no? y ahí empezamos a buscar dentro del camino espiritual unas, una figura perfecta protectora que nos va a brindar seguridad ¿no? y tenemos esta idea ¿no? que ¿no? que este ¿no? que el, el guru, el lama no solo quiere nuestra felicidad. Nos está mirando continuamente con ojos de compasión incondicional. Y esto nos permite sentir realmente amados incondicionalmente. Y esta experiencia genera seguridad. Pero nosotros estamos generando esta sensación de seguridad imaginando que alguien nos ama incondicionalmente. Porque esto se puede hacer sin ni siquiera haber tenido una conversación con este gurú. Y también en, en formas de religión teístas, es la figura de Dios que nos ama incondicionalmente. ¿no? Y si sea figura teísta, si sea figura humana que hemos puesto ahí en este lugar como indiosado ¿Podemos nunca haber hablado con la persona o haber hablado con la persona? Y nosotros construimos esta sensación internamente. Y esto es una tremenda pista. Que somos capaces de sentirnos amados bajo ciertas condiciones. ¿no? Pero buscar nuestra seguridad de alguien que es superior a nosotros, que nos va a brindar... No, los logros espirituales, las bendiciones, la seguridad, no es propicio para la maduración. No es propicio para tomar riesgos. Es propicio para sentirnos seguros y sentir mucha confianza. Y quizás es propicio para intentar sanar heridas básicas que tenemos desde la niñez. De tener padres y madres imperfectos. ¿Mm? Pero no es propicio para el proceso de salir de autocentralidad. Donde yo quiero que me ame para que yo esté bien. Nosotros necesitamos amar a otros. Necesitamos poder ser fuentes de amor para otros. Y no nada más estar buscando recibirlo. Uh -huh. y en un camino donde queremos salir de, uh, de las identidades para crecer y en el camino budista que es un camino finalmente no dual en esta vertiente sin duda la idea es que la realidad es más allá de palabras es más allá de conceptos y que los seres humanos somos genios en construir estructuras eficientes que nos permiten lograr objetivos y construir categorías que nos hacen sentirnos cómodos navegando las situaciones, pero que al fin del día estos conceptos y estas estructuras no son la realidad, son nuestros mecanismos de navegar la realidad. Y un proceso de crecimiento espiritual. Queremos tocar... la realidad tal como es. Y por esto hay este elemento místico... En el, en el camino... finalmente... de querer ir más allá de conceptos y palabras. Y este territorio más allá de conceptos y palabras... es territorio sin mapa. Es territorio donde uno necesita... Llevar la seguridad con uno mismo, caminando ahí, ¿no? sin referentes. ¿no? Y ahí se entra en mucho de la filosofía budista y, y quizás esto nos lleva un poquito lejos del tema. Pero si regresamos al tema de cómo se construye una seguridad básica en un camino espiritual y en la vida de ubicarnos con una necesidad de tener, haber construido una sensación de contención o de conexión, ¿no? donde ¿no? no tenemos que construir fantasías de personas infalibles. Y esto pasó incluso con el Buda, que no, él les decía una y otra vez, y los puedes leer en muchos sutras, el Buda diciendo que cada quien necesita construir su propio camino, ¿no? Sí, tomando las enseñanzas, pero uno mismo como dudando, desafiando, cuestionando y llegando a la, a la realidad uno mismo, desde la experiencia, del este elemento profundamente empírico. Pero también tenemos en, en, en otro sutra, otro discurso del Buda, uno que a mí me realmente mega encanta, el Sutra de Vimalakirti. Tenemos el asistente del Buda caminando buscando medicina porque el Buda está enfermo. Y un gran seguidor del Buda, un gran como líder en la comunidad budista. Le, dice, le pregunta a Ananda, ¿qué andas haciendo? Y dice, estoy buscando medicina para el Buda porque está enfermo. Y este hombre, Vimalakirta, este líder de la comunidad budista, le dice a Ananda, no digas esto. No digas que el Buda está enfermo. ¿Cómo? El Buda nunca se enferma. Y vemos ahí mismo que no, no. La gente quiere tener esta figura de, de un... No, un, un maestro infalible que nunca se enferma. Y vemos ¿no? cómo construimos estas figuras por nuestras propias necesidades. ¿Mm? Necesidades que quizás se solucionan, pero luego son trampas. Porque luego no queremos ver la realidad. Que el Buda sí se enferma y muere. Y nuestros maestros también. Son falibles, cometen errores. ¿No? Y no poder verlo, esto nos mete muchos rollos y nos aleja de la realidad. ¿No? Nos hace caminar con ojos cerrados, que, que esto no es. ¿no? Así que, ¿cómo nosotros como comunidad, colectivamente y como individuos podemos Trabajar este tema de necesitar seguridad, una contención para tomar los riesgos internos y hacer este proceso de, de desmantelarse y volver a construirse. ¿De dónde recibimos esta contención? ¿No? Y una sugerencia que tenemos es que viene de comunidad, viene de relaciones. No de estructuras, no de instituciones, sino de relaciones que necesitamos nosotros construir. Relaciones, de, sí de amor, de aceptación, de vernos mutuamente. Y de, de, de aceptarnos y amarnos y querer ser condiciones. El uno para el otro y la una para el otro. ¿no? Porque la sensación de tener bendición, de estar protegido y bendecido es seguro, a su fondo es esto, sentirnos vistos y amados. Y al mismo tiempo reconocer que todos tenemos esta capacidad de ver y amar a otro. ¿No? y más allá de esto, la vida es riesgo, es un experimento, no hay plantilla, no viene con no, manual de usuario, no hay receta, es un gran experimento. Vamos a tener que, que es, estar tomando conscientemente riesgos y vamos a estar encontrándonos en situaciones vulnerables. Entonces, esta pregunta, ¿qué tanto en este momento lo que necesito es seguridad? ¿Qué tanto en este momento es salir de, de mi comodidad? ¿En qué momento la seguridad se ha convertido en complacencia? Donde yo quiero sentirme la buena, así que sigo el formulario, pero no estoy realmente atenta a la infinita diversidad de la situación. No, no, no, como ponlo en, en, entre líneas para yo saber cómo actuar. ¿no? ¿Cuándo? En nuestro camino en la vida o nuestro camino espiritual, ¿no? Sí, realmente necesitamos construir internamente construcción eh, como condiciones de seguridad. Y cuándo necesitamos tomar riesgos. Y esta pregunta es una pregunta que no tiene una respuesta hecha. En diferentes fases de la vida necesitamos seguridad. Por esto vamos y hacemos retiros espirituales de tener una un como condiciones o recipiente seguro y protegido para hacer trabajo muy atrevido y arriesgado. Pero necesitamos esta seguridad. ¿no? ¿Y en qué fases en la vida uno necesita sentarse y tener seguridad? ¿no? ¿Y en qué fases no? Y reconocer que seguridad es una necesidad válida. Y de dónde viene es una pregunta que realmente es viva. ¿Internamente de dónde viene? ¿Externamente de dónde viene? ¿no? ¿Y cómo nosotros podemos estar construyendo estas condiciones de verdadera seguridad para nosotros y para otros? ¿Cómo juntos? ¿Y cuando juntos necesitamos estar tomando los riesgos para crecer? ¿no? ¿Y qué tanto ya tenemos la clave es esta capacidad de amar. ¿Mm? Bueno, estas son las reflexiones diversas, no muy estructuradas, pero cosas que para mí han sido preguntas muy vivas en este tiempo y, y espero que en toda esta diversidad de palabras y pen pensamientos hay algo que, que puedas usar en tu vida. Y si no, pues espero que nada más has disfrutado este espectáculo de una, unos nuevos colores y, y modos de, de expresar esta identidad que para mí todavía es un poquito desconocida. Y ahí vamos, intentando con lo que tenemos. Muchas gracias.